sus bellos paisajes quiero cantarle hoy decirle que le quiero le quiero con el alma Montaña de pasión, y son tus cafetales, el hogar de mis padres, y cuando ellos se vayan, serán mi hogar también. Voy creciendo. I'm Deseo al Dios divino, que estos bellos campos los vean florecer, que no se acaben nunca. Y cuando estemos viejos, nuestros pequeños hijos los puedan ver también. Creciendo entre montañas, aprendiendo qué bello es. Mirar cada mañana el amplio valle de esta hermosa tierra que me vio nacer.